Hola, soy Celeste ávila tengo 29 años, soy de Salta, Argentina. Formo parte de Economía de Comunión dentro del Movimiento de los Focolares y fui seleccionada para el evento economy Francesco que se llevará a cabo a fines del mes de noviembre y que en esta oportunidad será abierto a todo el público. Allí podremos firmar un pacto entre nosotros, con la naturaleza y con la humanidad. Por eso creo que es de suma importancia que puedan estar presentes y ser parte de esta nueva humanidad. De este cambio que se propone llevar a la práctica todas las teorías sobre nueva economía, sustentabilidad y cuidado de la casa común. Creo que es el momento de dejar nuestra huella e impactar al mundo.